Yo quiero que esto vaya bien y tal. Ya sé que si ahora me meto a dibujar con máscara, es más lento. Y luego, si tengo que restaurar el fondo, tengo que elegir alguna técnica para restaurar el fondo, ¿no? Porque por eso había puesto yo un fondo antes. El fondo que tengo puesto aquí es este fondo. ¿Vale? Simplemente es una imagen capturada del juego Chicago's 30, de TopoSoft. Un juego, sin más. Cogió la imagen, la he capturado, lo pinto para tener un fondo. ¿Vale? Sin más. Tampoco me molesto ni siquiera en ajustar mucho la paleta, nada de nada. Con la paleta que tengo se ajusta la paleta y ya está. Entonces, lo que he hecho para pintar el fondo, antes, es muy básico. ¿Todos sabéis pintar ya una imagen de ese estilo? ¿Sí? ¿Lo sabéis? Vale. Voy a ello pues directamente. Yo necesito convertir mi imagen, así es que me voy aquí a Image Conversion, Image Conversion que tengo ahora, que me estaba convirtiendo mis tres sprites. Y yo ahora tengo que añadir un convert más para mi imagen Chicagos, que esta es de tamaño 160x200, porque ocupa toda la pantalla, y lo llamo BG Chicagos. Con... ocupa la pantalla, la pantalla entera en modo 0, 160 por 200 píxeles, 80 por 200 bytes, porque cada byte tiene dos píxeles de ancho si hago esto ya he terminado si quiero pintar una pantalla de este estilo, con esto ya está bien tengo que editar el chicago Ah, bueno, sí, pero yo me refiero a la conversión. Sí, ahora en, el, ahora en el código tendré que hacer que se pinte, pero... ¿Con esto ya he convertido esto para poder pintarlo como pantalla? Hmm. La memoria de vídeo todos sabéis que no es lineal, ¿no? Es decir, cuando termina la primera línea empieza la 8, cuando termina la 8 la 16. Luego cuando terminan todas las líneas por 8 empieza la segunda de pantalla, ¿sí? Este es el formato de la memoria de vídeo, estándar, si no tocamos nada. Si yo convierto la imagen así, ¿qué pasa? Si la copio tal cual la memoria, estará desordenada. Porque esto es un sprite. Los sprites nosotros lo que hacemos es convertirlos linealmente, generamos un vector lineal y luego la función draw drawSprite es la que se ocupa de ir pintando las líneas del sprite en el orden adecuado para que en la memoria de vídeo salgan, como cuando nosotros hacíamos nuestros sprites en código máquina. Pinto la primera línea y luego sé cuánto tengo que saltar a la siguiente y tal. Pero si yo quiero coger toda la pantalla, es más fácil que directamente mi array lo haga en formato screen, que es básicamente cuando lo convierto ya pongo las líneas en el orden que toca. Y luego puedo copiar directamente a la memoria de vídeo, sin hacer más nada que copiar. Eso... Está aquí. Yo tengo que cambiar para decir que quiero el formato de imagen, que es este de aquí, screen. Que es lo mismo que el sprite, pero con las líneas ordenadas en el mismo orden en el que están en la memoria de vídeo. Me genera un array donde ya está ordenado como si fuera la memoria de vídeo. Y así solo tengo que copiar. Para pintar solo es copiar, un ledir directamente y copio. Vale, con esto convierto... Primera cosa que notamos, ¿qué hay diferencia importante hay aquí? El tamaño. Mi juego ha pasado de ocupar 600 bytes en hexadecimal a ocupar 4.400 en hexadecimal. Bueno, de hecho es más, ocupaba 400. O sea, la imagen me ocupa 10 veces lo que todo el código que llevo hasta ahora, más mis sprites. No está mal, ¿no? Pantallan. Bueno, ya sabéis, si esto habéis visto en otros vídeos que si yo quiero esto así en realidad, lo lógico no es que convierta la imagen y la pinte en pantalla si quiero guardar una imagen, sino que lo normal es que la comprima. ¿Vale? Tengo por ahí un compression.mk que me permitiría comprimir la imagen y luego después puedo descomprimirla, porque si la comprimo va a ocupar mucho menos. ¿Vale? Pero bueno, de momento no la voy a comprimir, solo la voy a pintar. ¿Cómo la pinto? ¿O dónde la pinto? Estoy en el render, que es lo lógico, ¿no? Para pintar. ¿Dónde la pinto? Antes de las entidades. ¿Y eso dónde es? En el fondo. ¿Qué fondo? ¿Tengo un fondo en mi render? ¿Cuándo es el principio del render? En el init. Una cosa que podemos probar, si queréis, para observar esta maravillosa rapidez de la que os hablo, una cosa que podemos probar es a pintar la imagen en cada fotograma como modo de borrar. Es decir, dejo de borrar las entidades y lo que hago es, antes de pintar las entidades, pinto el fondo y luego pinto encima las entidades. Y así tendré mis entidades pintadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el update, veréis que llamo a render entities, pues puedo pintar el fondo y luego entonces aquí ahorrarme todo el borrado. ¿Sí? Si me ahorro el borrado, esto me sobra. ¿Vale? Y aquí hago un render del fondo. ¿Cómo pinto el fondo? Lo he dicho antes, ¿eh? He dicho antes cómo pinto el fondo. ¿Qué hago? ¿Él? Con el de pintar un sprite no puedo. Copiar directamente a memoria es lo que he dicho. Lo tengo en formato de screen, formato de pantalla. Un LEDIR, ¿Vale? ¿Cómo hago el ledir? Puedo poner el aunque para poner el edir tendré que decirle de qué quiero hacer el ¿no? Parámetros que le tengo que dar. Inicio de donde voy a copiar, ¿y cuál es? C000 es el inicio de donde voy a copiar. ¿Dónde lo pongo? ¿En BCE? ¿Eso qué es? ¿El Banco Central Europeo? ¿Dónde lo pongo? El, lo que... el inicio de donde voy a copiar se le suele llamar el destino. Que por eso de tiene ese nombre tan bonito destino. PC, portador, BC, eh, Bc es la cantidad, ¿vale? ¿Cuántos bytes voy a copiar? Y cuántos son todos? Más de lo que puedo representar. ¿En dónde? En BC no, Bc puede representar hasta 65.536 que es toda la memoria si mi sprite ocupara más de toda la memoria no lo podría ni haber metido directamente ¿Cuánto ocupa mi fondo? 160 por 200 píxeles ¿Y eso cuántos bytes son? 160 píxeles de ancho, ¿cuántos bytes son? 80, lo he dicho yo antes. Y si tengo 80 bytes de ancho por 200 de alto, ¿cuánto ocupa el total? 1.600. Me quedo corto, ¿eh? ¿80 por 200? ¿Eh? 16.000 bytes, ¿no? Bueno, en realidad las pantallas ocupan un pelín más, ¿vale? Porque cuando se hacen las cosas en formato pantalla se ponen con el tamaño de la memoria de vídeo, que es de C000 a el final, a FFFF. ¿Cuánto es eso? Ah, es más fácil si lo contamos en esa decimal, porque en esa decimal la memoria entera tiene 4 por 4 que son 16, porque llegas hasta F y hasta la siguiente vuelta. Por tanto, cada banco de 16 k son 4.000. Y son, a la conversión, 16.384 bytes. Son datos que hay que saber. Estos son números, potencias de 2. Tenéis que tenerlos controlados. Vale, ¿y el origen? HL. Sí, HL ya sé que es el origen, pero necesito saber qué le pongo a HL. ¿Qué, ¿Cómo se llama o dónde lo miro? ¿El? Green Start, no. No, que Start es de 000. ¿Cero? Vale, mi fondo se ha convertido aquí en Assets, Sprites, Chicagos. Vale. Y si veis, Aquí están todos los datos. 80 por 200, como veis ahí. VG Chicagos. Es como se llama. ¿Sí? bg chicagos si yo lo pongo aquí tal cual esto irá barra baja porque está está hecho en c cuando el compilador compile cualquier identificador global de c le va a añadir un subrayado cosa que además ojo es importante en los obj podéis comprobar cómo esto se convierte vale si me voy a los assets y miro el sprite, cómo se ha convertido y se ha compilado, tengo aquí el chicagos.asm, y aquí veréis en el chicagos.asm, veréis un global que os sonará, y veis que tiene el subrayado delante, vgChicagos, que es como se llama la etiqueta en ensamblador, y aquí veréis vgChicagos, la etiqueta, y los bytes uno detrás de otro, ¿sí? Esa es la etiqueta que yo tengo que usar, que es subrayado Chicagos, porque es como la convierte. Bien, voy a ver si esto va. Que puede que no. Que la... archivo. ¿Qué archivo hay que incluir? ¿El punto H? Sí, global, global, global, global, global, global. Efectivamente, tendría que poner global porque este archivo no sabe nada del chicagos.c ni del chicagos.asm. Con lo cual, no conoce esto. En el otro sí que pone punto .global, pero ese se compila por separado. Cuando se compile este, este no conoce el otro. Necesita que esta etiqueta de aquí le digas, oye, esto es global. Pero para eso, es para lo que yo creé un, un assets.h.s, que tengo aquí. Que ese assets.h.s me sirve para que cuando uso los assets en cualquier sitio, aquí... Ey, este no. Este, aquí, tengo todos los assets con sus global. Así que incluyo ese fichero por el que me habéis preguntado algunos y que eso era fácil deducir lo que tenía. ¿Vale? Make. ¿Esto funcionará ya? ¿Funcionará? ¿Funcionará? parece que como medio ha funcionado un poco y luego ya no, ¿no? vale, primera cosa que tengo que hacer primera cosa que tengo que hacer para asegurarme de que no es un error muy tonto hacer un clean porque he tocado cabeceras muy probablemente el error no está ahí pero por si acaso es importante que he tocado cabeceras voy a hacer un clean para que se recompilen, reensamblen los ficheros y que no tenga posiciones de memoria cambiadas y cosas así. El error efectivamente no está ahí. ¿Vale? Uh, render. Render update. Hemos cambiado los valores de bc de hl aquí. El fallo estará aquí, quiero decir, porque hemos tocado también lo de abajo. Es fácil, si yo quito lo de dibujar el fondo, comprobar si el fallo está en dibujar el fondo o el fallo está en lo que hemos cambiado abajo para que no borrara los sprites. Son los dos cambios que hemos hecho. Lo cual parece que el fallo no está en el tema del fondo, ¿verdad? ¿Ya habéis visto cómo descarto rápido? Fácil. Yep. Así que el fallo está aquí. ¿Dónde este puede estar el fallo? Al coger la última posición de la memoria de vídeo. Al coger la última de la memoria ¿Él? ¡Ah! He borrado un push. Y aquí hay un pop. Sí, ¿verdad? Porque esto es lo que tenía el ancho y el alto. ¿No? Que los tenía aquí, ancho y alto, y los guardaba para no tener que volver a cargarlos, para aprovechar el push y el pop. Muy bien. ¿Será suficiente? Me gusta que prestéis atención. Muy bien. Viene siguiendo el código. Vamos a ver si es suficiente. Parece que sí, es suficiente. De hecho, veis, ¿Veis que hay rojo y gris, rojo y gris, ese o al fondo. Esto es porque hace una pantalla de rojo, una de gris, una de rojo, una de gris, ¿sí? Claro, como estamos volcando la memoria de vídeo entera, copiándola, copiar la memoria de vídeo entera, simplemente re rellenarla ya tarda un mogollón, porque fijaos lo que se ha enlentecido, sobre todo. <risa> ¿Queréis saber cuánto tardamos? Hay una forma de saber cuánto tardamos. Vale, voy a apartar un momento. Vale, mi render entities está en 8137 y el game render está en... 80 BF Vale, aquí está el Game Render que llama al Sys Render Update yo pongo un Breakpoint ya estoy parado aquí ¿sí? y ahora la forma de saber cuánto tarda esto en ejecutarse el Render Update es fácil, tenemos un contador aquí abajo aunque lo, aunque lo veáis pequeño vale, no pasa nada, os lo voy a decir yo esto es un contador de tiempo le he dado aquí a la, a la crucecita, lo he puesto a cero. Si yo ahora pulso F8, se va a ejecutar toda la llamada entera al SIS render update Y ese contador va a contar microsegundos. Y los microsegundos que salen aquí son 100.650. El render está tardando 5 fotogramas en renderizarse. Y eso justifica que hayamos pasado de 50 fotogramas a 10. De hecho, a algo menos de 10. Ahora estamos tardando tanto que vamos a 9 fotogramas y pico solo por repintar el fondo. Solo por eso. ¿Vale? O sea, hemos enlentecido bastante la ejecución y eso es lo que justifica que no podamos usar la estrategia de repintar el fondo entero. Porque repintar el fondo entero es extremadamente lento. ¿Vale? Así que todo esto no nos vale, vamos a restaurar esto como estaba. Esto fuera. Restauramos, y el pintado de fondo nos lo llevamos a otro sitio, al init, por ejemplo, para que se haga una sola vez. Pintamos el fondo una sola vez al principio, y luego solo las entidades. Pero claro, ahora tenemos Ahora tenemos que nosotros pintamos y sustituimos el fondo y luego pintamos un recuadro negro que también borra el fondo. Y eso va a haber que enfrentarse a ello de otra manera, ¿vale? Ahora vamos muy rápido, 50 fotogramas, lo estamos haciendo todo en uno, se nota la diferencia considerablemente. ¿Quieres preguntar algo? Sí, igual es una seguro, pero seguro que lo es. A ver, tú lo que estás diciendo es, antes de pintar, coger el fondo y guardármelo, para luego restaurarlo. Bueno, coger el trocito de fondo... Que el... Sí, claro, el trocito de fondo donde voy a pintar, cogerlo, y luego, en vez de pintar un recuadro negro, pinto lo que me he guardado. Si no me equivoco... Esto no es para el, es para el buffer... Este. Os sugerirá el nombre bastante. GetScreenToSprite. Básicamente, tengo una función que lo que hace es copia SpriteData a partir de screen ScreenVideoMemory. Así que, cogemos y decimos de aquí, cópiame el Sprite, para luego restaurarlo. Por ejemplo, es una opción. Esto se puede hacer. Calculamos, ¿vale? Ahí tenéis ejemplo de código en C. Y si os venís aquí abajo veréis que 534 microsegundos es lo que tardamos en copiar. Claro, tendremos que hacer tres operaciones. Coger el fondo y copiarlo un sprite. Pintar nuestro sprite y luego restaurar el fondo. Son tres operaciones y cada una de ellas sin usar máscara, ojo que todavía no lo estamos usando, sin usar máscara tardaríamos 1600 más o menos para cada uno de esos sprites de 2x16 lo podemos hacer, esto de hecho no me voy a molestar en hacerlo porque la operación solo por sí sola es muy fácil, una vez tenemos el puntero a donde vamos a pintar es llamar a esto para obtener el, los datos, solo tenéis que tener un buffer donde guardarlos y luego después en vez de pintar el recuadro negro, pintáis lo que habéis guardado. Sencillo, ¿no? Bien. Esto sigue siendo muy lento. Pero es factible. Sería totalmente factible. Antes de meternos en estos menesteres, otra opción, la podemos ver, hay un juego, vamos a... Buscar... Ah. Hay un juego del que hemos hablado mucho. Del que vamos a ver un poco cómo está hecho para fijarnos. De este juego hemos hablado bastante. Vale. ¿Qué hace este juego? Solo con mirarlo. No usa fondos. Este juego no usa fondos. Sin embargo... Veréis que tiene scroll. El scroll es por software en este juego y el juego va aproximadamente en torno a los 14 a 16 fotogramas por segundo el, el fondo lo tiene que repintar cada vez que se mueve en todas las iteraciones y de hecho este juego va un poco más allá y aún se podría conseguir quizá un poco de mejora en pintar este juego porque lo primero que hace el juego es borrar todo el fondo para ponerlo gris y luego pintar encima el tilemap. Y eso, todas las iteraciones del bucle. Todas. Lo único que es, si os fijáis, hace la pantalla un poco más pequeña, para no tener que pintarla toda. ¿Vale? Pero fijaos. Una de las decisiones que toma este juego, y que a algunos, de a algunos juegos le viene muy bien, es fondo plano. Si hay muchas cosas en pantalla, el fondo plano es una buena opción. Si necesitáis velocidad, tendréis que pensar muy a menudo en fondos planos vale es una de las formas de conseguir velocidad como lo hace este juego tengo que hacer scroll tengo que hacer cosas fondo plano ¿sí? vale voy a poner otro este no usa fondo plano y veréis que va un poquito más rápido. Pero decidme, ¿notáis algo? Los colores, ¿qué les pasa? Hay pocos, correcto. ¿Cuántos hay? No hay cuatro. Hay más de cuatro. Eh, contando cuatro no hay, eso es seguro. Hay aproximadamente siete colores. ¿Sí? Va bastante fluido. Y el fondo no se borra, pero no es plano, porque pasamos por encima de las cosas, ¿vale? Los enemigos también. Aunque haya una mayoría plana por aquí, en realidad pasamos por encima de cosas. Aquí, además, va muy rápido, como veis, el juego. Lo que está haciendo es todo esto es scroll por hardware, no es por software. Desplaza un píxel cada vez y pinta lo que entra. Pero ¿cómo consigue esa velocidad con todos los sprites que tiene en pantalla, que podéis contar? Porque la parte la parte él. De la. De de de si os Si fijáis, sprites se mueven bastantes en pantalla, ¿eh? Hay momentos en los que tiene más de 10. No, vamos por partes, ¿vale? Primero vamos a hablar de opciones A, las básicas. Este es un poco más complicado, pero lo hablaremos también ahora. Opción A, fondo plano. Dentro del fondo plano tenemos las opciones como lo que hace el gauntlet. Quiero hacer scroll. Como ya de por sí borro todo cada vez y lo repinto, no tengo problema con el tema de pintar encima y además mis sprites son como lo que tenemos aquí ahora, es decir, aquí no hay que considerar más en la opción del gauntlet, porque estoy repintándolo todo. Con las funciones que tenéis de CPC telera para pintado de tiles, la de 4x8 en particular, que utiliza los tiles en el formato que se llama ZGTile, esa es muy rápida y se pueden hacer cosas como el gauntlet perfectamente, con eso sin problema. Sí que eso sería una opción, redibujo. La otra opción es, no redibujo, uso fondo plano, y no redibujar me permite ir a velocidades como esta, porque el gauntlet va en torno a 16, pero si yo no redibujo, puedo ir a velocidades como esta. Pero esto es lento. Si mi fondo fuera plano, ¿vale? que es lo que tengo antes aquí, A ver, voy a quitarlo, lo que tenía aquí, si quito esto, es un fondo plano. ¿Por qué digo yo que lo que estoy haciendo es muy lento? Tengo fondo plano y lo que estoy haciendo es borrar los sprites, volverlos a pintar. ¿Puedo hacer eso más rápido? ¿Puedo ir más rápido que lo que voy ahora mismo? ¿Sin borrarlos? Sí, puedo ir sin borrarlos. Voy a ir sin borrarlos. Bueno, voy a empezar por no borrarlos, que será más rápido que... Hay que acordarse del push. Entonces ya se queda todo, sí, correcto. Voy a empezar por no borrarlos y nos vamos a fijar en cuánto tarda. Sí, porque hasta ahora teníamos el bloquecito de arriba, ¿no? Ahora ya sabemos que va a dejar rastro, pero vamos a ver cuánto tarda. ¿Sí? Fijaos si tarda poco. que Hay una línea ahí arriba. O sea, hemos reducido el tiempo, factiblemente, a la mitad. Y el rastro que deja tampoco es tanto, ¿no? ¿Se os ocurre alguna forma de que ese rastro no quede ahí, pero sin tener que redibujarlos? Puedo hacerle a los sprites un marco del color del fondo. Si les hago a los sprites un marco del color del fondo, ¿vale? Lo que puedo conseguir... Imaginemos un sprite, ¿vale? Un sprite, tengo un sprite cualquiera para hacerlo mejor voy a hacer que las partes que son de color fondo sean puntos y así el sprite se ve mejor ¿Sí? mi sprite cualquiera con unos cuantos colores si yo mi sprite lo muevo píxel a píxel o byte a byte en este caso el resto que voy a dejar detrás mía va a ser un byte o un pixel pero siempre en todo caso sería un byte supongamos que lo muevo y lo pego aquí. Ups. Voy a poner esto de momento así. Uy. Parece que funcione muy bien esta idea. A ver si lo puedo hacer así. Ugh. Bueno. No parece que funcione lo que quiero hacer. ¿Qué le vamos a hacer? La idea es si yo muevo esto uno hacia abajo, hacia aquí, me va a quedar el borde, ¿vale? Voy a redibujar el borde solo, me quedará este 3 aquí. Pongamos que lo muevo a la derecha, ¿vale? uno, me quedará este 3 aquí, un punto aquí. Bueno, lo voy a ir haciendo al revés que será más fácil. Añado al final 3, 3. ¿Vale? Esto sería mover todo esto, uno a la derecha, y me quedaría esto aquí. Podría haberlo hecho bastante más rápido, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando me muevo uno a la derecha, que yo en realidad sobreescribo todos los bytes de mi sprite, excepto este que ha dejado aquí he dejado un rastro de un byte detrás, porque he sobrescrito todos los bytes que mi sprite tenía en memoria, más uno más a la derecha, y este es el que no. ¿Sí? Si ese que no, si este que no sobrescribo, fuera entero del color del fondo, este borde, cuando yo vuelvo a pintar el sprite uno hacia la derecha, lo que consigo es esto, porque yo pinto mi sprite otra vez aquí, y entonces pinto este borde de color fondo, ese no lo he tocado, pero ya era de color fondo y no dejo rastro, me voy desplazando hacia el lado, esa es la técnica de ponerle al sprite un marco del color del fondo, ojo con esto, si lo hacemos así tenemos una limitación y eso depende de los juegos que vayamos a hacer. Si yo le pongo al sprite un marco de color del fondo, de un byte, mi sprite no se puede mover más de un byte cada vez. Porque si me muevo dos bytes, vuelvo a dejar rastro. O le pongo un marco de dos bytes, pero ya estoy haciendo un marco más grande, el sprite más grande, y además puedo estar haciendo que si tengo sprites cerca unos de otros, se termine viendo el marco sobre otro sprite, al pintar uno encima de otro. ¿Vale? ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta esas limitaciones, pero esto es muy fácil y muy rápido de implementar. Es tan rápido que nosotros lo que podemos hacer es esto. A ver, voy a coger el SWORD, por ejemplo. SWORD PNG. Vale, y ficherito sword.png. Que veis que ya tiene casi el marco, así es que se lo voy a hacer el marco rápidamente. Uy, le he hecho el marco del todo. Ha quedado muy bien. Eh, ¿En qué orden lo tengo yo esto? Ah, está aquí. Es que las tengo descolocadas aquí marco. ¿Vale? Ya tengo un marco de un píxel. Sobrescribo. Ahora abro la pelota. Vale, lo estoy haciendo a lo bruto, ¿vale? O sea que me estoy cargando el sprite, pero es por no ampliarlo ni nada de eso. Si ahora simplemente vuelvo a ensamblar... Ahora, con volver a ensamblar, ya no dejan rastro seguramente. ¿Vale? Esta sería la técnica básica, más sencilla, para acelerar la ejecución. Ups. ¿Por qué dejan rastro? ¿El clean? No. ¿Eh? Se mueve todo en, en se mueven dos en vertical que es justo lo que os estaba diciendo antes se mueven dos en vertical y o, o le hago un tamaño de dos en vertical o bien los muevo de uno en uno cuando los mueva en horizontal se mueven ya un byte pero también dejarán rastro y ahora quiero que me digáis por qué Aquí, velocidad, 0,1, menos 2, no son 4 píxeles un byte. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Aquí. Creo que algunos tenéis razón en que van a seguir dejando rastro, pero ¿por qué? Es la cuestión. Ahora dejan menos rastro, como veis. No es, no es la diagonal lo que deja rastro, es el horizontal, es el eje X lo que deja rastro. Y el eje X deja rastro porque yo cuando muevo un byte en cada dirección, solo con mover un byte estoy moviendo dos píxeles en el eje X. Así que mis sprites, el marco que necesitan en horizontal es de dos píxeles. Claro, para un sprite pequeño los estoy mutilando directamente. Vale. Ahora debe de funcionar perfectamente. O casi. ¿Por qué funciona pero no ha funcionado a la primera? Qué misterio, ¿verdad? Ha dejado unos rastros ahí a la primera. Tiene una explicación muy sencilla. Mi, mi personaje, como no le he hecho marco... Mi personaje es el toguay. ¿Sí? Porque no le he hecho marco. La explicación es muy sencilla... Y aquí veis más detallitos importantes que uno tiene que tener siempre en cuenta. Y es que cuando yo en mi manager de game inicializo las entidades, la velocidad que pongo, 1, 2, menos 1, menos 2, ¿sí? Las velocidades no son de una unidad. ¿Vale? Aquí tendría que hacerlo 1, 1, menos 1, menos 1, y 1. Y ahora sí... Ya está todo. Ya tenemos entidades que no borran fondo y que lo hacemos con esto. Pero esto, no, ¿verdad? Ahí. Bueno, a ver, lo de no depende del juego que hagáis. Quiero decir, si hacéis unas entidades y las entidades os caben bien, aquí es que las tengo pequeñas, puedes hacerlas más grandes, no pasa nada. Dime. Esto es una solución para cuando un color plano, Sí, correcto. Está, está claro que ese todavía no sabemos cómo funciona porque no usa esta técnica. Vale, Hablaremos de cosas que hace el shooter vertical ahora, porque vamos a irnos a otra técnica, es decir, yo tengo un fondo plano y con fondo plano puedo hacer esto. Con fondo plano puedo hacer lo que he hecho antes, que es borrar por encima. Con fondo plano puedo hacer otra técnica que sería equivalente a esta pero sin el reborde, que sería borrar solo el rastro. Es otra técnica posible. Yo cuando me voy a mover, si sé que me voy a mover dos píxeles o dos bytes o dos lo que sea, el box que voy a dibujar detrás de mí, no hace falta que ocupe todo mi sprite. Solamente tengo que borrar los píxeles que se van a quedar. Sería una opción que costaría un pelín más que esto, ¿vale? Porque hay que llamar al box hay que hacer los cálculos, pero no costaría tanto como lo que tenemos antes y esto si os fijáis es muy bueno porque tengo mucho espacio todavía para dibujar entidades y cosas y puedo hacer juegos más rápidos con estas técnicas pero yo ahora supongamos que quiero algo que no funcione así y que tenga fondo pero que el fondo no se borre ¿Vale? así que vamos a volver a nuestra opción de fondo ya esto lo vamos a dejar como estaba Pregunta si existen transparencias. Vale. Vamos a volver a pintar el fondo una sola vez. Y ahora lo que queremos es que cuando yo pinte entidades, restaurar el fondo. Ya hemos visto que hay una posibilidad que no voy a explorar, que es la que habéis dicho vosotros al principio, que es... Capturo el fondo antes de pintar, me lo guardo, y luego pinto. Con la opción de capturo el fondo antes de pintar, permitidme deciros que vais a tener un ligero problema, los que la implementéis y queréis probarla, y es que la segunda vez que yo vaya a capturar el fondo, el fondo tiene mi sprite, que lo he pintado en la primera. Entonces tengo que restaurar primero el fondo, capturar de nuevo el fondo después de haber restaurado, y luego pintar el sprite, ¿vale? Tengo que hacerlo en ese orden. Vale, hay una opción que puede dar un resultado inicialmente un poco extraño, pero esa opción está aquí. La función se llama draw sprite blended, que supongo que sugiere lo que hace. Dibuja un sprite mezclándolo con el fondo y tiene modos de mezcla. ¿vale? Los parámetros son muy similares al draw sprite normal y ¿dónde están por aquí los modos de mezcla? Están aquí en el Set Blend Mode. Ah no, vaya. Esto es los modos de mezcla. Modos de mezcla XOR, AND, OR, ADD, ADC, SUB, LDI. Sabéis lo que es eso? Eso es. Cojo el byte que hay ahora mismo en la memoria de vídeo, cojo el byte del sprite que quiero pintar y aplico la operación del modo. La operación es xor, and, or, add, adc, sbc, sub, escojo uno y otro, les aplico esa operación y lo que sale es lo que pinto. ¿Probamos? ¿Sí? Vale, pues vamos a probar a pintar. Blend Mode. Draw Sprite Blended ASM. Que lo voy a poner en vez del DRAW SPRITE NORMAL el DRAW SPRITE BLENDED requiere unos parámetros habrá que verlos ¿no? en DE MEMORIA, en BC ANCHO Y ALTO y en Hl el SPRITE, muy similar ¿no? tenemos en BC ANCHO Y ALTO en HL tenemos el sprite y en DE la memoria. No tenemos que hacer más nada, teóricamente. Habría que entretenerse mirando esto y tal, pero con esto mezclamos. ¿Cuál será el modo por defecto? Por defecto XOR. Con la memoria. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué tal sale pintar con XOR. Le he dado a comprar, ostras. Vaya por dios. Bueno, vamos a hacerlo, pero claro, lo primero que nos va a pasar, con toda seguridad, es que un define símbol, porque no lo he añadido a mi cabecera. Como este ya no lo uso, lo puedo comentar. Vale. Vamos a ver qué magia sale aquí. Precioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede estar pasando? No está mal, no está mal. Queda bien. Queda bien. Así a ojo y sin más. Después de lo que habéis visto, ¿qué crees que puede estar pasando? Fijaos en los parámetros, ¿vale? Que es lo primero que tenemos que mirar siempre cuando una función no va. Fijaos aquí. Voy a resaltar para que lo veáis. Fijaos aquí bien. El tamaño. ¿Qué pone ahí sobre el tamaño? bytes nosotros estamos usando siempre el tamaño bytes eso no cambia dónde va el ancho y el alto el alto es c el ancho es b sí era bastante lógico por el aspecto estirado que tenían nuestros sprites cambiamos no Vamos a probar ahora, a ver si se pintan. Ahora sí se están pintando. Se ven raros, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que luego se arregla de vez en cuando. ¿Y por qué? Si estoy pintando mezclando con el fondo, ¿por qué se arregla? Dos, op Dos operaciones binarias... La, años, la misma operación cualquiera. XOR es una operación autosemejante. Si yo le aplico XOR a algo con un valor y le vuelvo a aplicar XOR con ese mismo valor, se queda como estaba al principio. Y es lo que está pasando con el personaje principal, si os fijáis, que parece que simplemente parpadea sobre el fondo. Esto me permite no borrar el fondo al pasar por encima. Porque si yo ahora lo que hago es, a la hora de borrar, en vez de borrar, como hacía antes, de pintar un cuadrado, me pinto a mí mismo otra vez en la misma posición, me voy a borrar. Sin necesidad de guardarme el fondo, sin necesidad de hacer nada. ¿Vale? Así es que lo que voy a hacer ahora es, efectivamente, lo que tenía aquí, pero en vez de llamando a DRAW Solid BOX, tengo que llamar a draw sprite blender para borrarme y tengo que tener los tamaños al revés esto me sobra voy a necesitar en hl el sprite Vamos a ver qué pasa. Pero efectivamente se borran. Y no... El fondo no se toca. Ahora eso sí. La hemos liado parda en algún punto. Algo hemos hecho... Algo hemos hecho que la hemos vuelto a liar, Claro. ¿En qué la podemos haber vuelto a liar en esta ocasión? ¿Qué podemos haber hecho mal? Porque además tarda en petar, ¿no? Y va como muy lento. La pila. ¿Qué ha pasado con la pila? Que he vuelto a poner el pop aquí pero no he vuelto a poner el... O sea, he vuelto a poner el push, pero no el pop, y he ido llenando la pila hasta que la he liado pardísima. ¡Qué desastre! Es un verdadero milagro que funciona así. Vale, ahora sí va a una velocidad normal. Tardamos parecido a lo que tardábamos borrando, pero podemos movernos. Ahora, pasa una... fijaos, aquí en la ventana me veo muy bien, aquí me veo raro, por aquí también me veo bien, ¿no? por aquí me veo distinto porque estoy haciendo un blending, me estoy mezclando con el fondo. Y si os fijáis, sí he dejado rastro en la primera posición en la que me he pintado. Porque cuando me pinto la primera vez, mi rutina de pintado primero borra. Lo que tendría que hacer es que la primera vez que pinto, solo pinto sin borrar, porque si no, sí que hago una operación impar, y entonces sí que dejo un resultado. ¿Vale? Pero con esto podemos conseguir respetar un fondo. Lo cual nos permite mover libremente por el fondo sin tener en cuenta los tiles ni nada por el estilo. ¿Vale? Es una opción muy interesante.